Hoy hablamos de la escucha activa. Hay muchas formas de escuchar a los demás, pero solo una que nos permite aprovechar al máximo la comunicación es la escucha activa entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Implica ser absolutamente generoso con el otro, estar para él o ella y es una habilidad que se puede aprender y entrenar. ¿En qué consiste la escucha activa? Parte de la base que queremos comprender al otro de verdad. Nos centramos absolutamente en ella, en la parte que habla acallando todas nuestras voces interiores que, en este momento, no son importantes. De esta manera, podemos captar mejor sus necesidades, las del otro. ¿Qué características facilitan una correcta escucha activa? Una predisposición psicológica consciente es imprescindible. Es importante también mostrar un lenguaje no verbal de escucha, para que la otra persona se sienta escuchada a su vez. Algunos ejemplos de lenguaje no verbal incorrecto, por ejemplo, incluyen desviar la, la mirada de nuestro interlocutor, movernos mucho o demasiado poco, apoyar la cabeza en las manos o no respetar el espacio territorial del otro, acercándonos demasiado, por ejemplo. Dentro de la escucha activa hay más cosas que simplemente escuchar las palabras que nos dicen. Hay que observar cómo las dicen, el tono, la postura corporal, la velocidad... Debemos evitar interrumpir el mensaje de la persona que habla para no cortar su hilo de pensamiento, evitando dar soluciones sin tener toda la información, ni actuar como un experto en el tema que estemos tratando, aunque lo seamos. Ahora solo estamos escuchando. Evitar contraargumentar sirve para que la persona que habla se sienta libre de expresar lo que necesite, sin nada que le coarte. Los obstáculos que podemos encontrar en la práctica de la escucha activa están todos dentro de ti mismo. Uno muy habitual es tener miedo de provocar o recibir impacto emocional mientras estás escuchando, lo que puede hacer que nos comportemos de forma impaciente o impulsiva. Actitudes reactivas como hacer evaluaciones o juicios críticos, dar consejos que no nos han pedido, tratar de contar nuestro caso o disparar por es, están provocados por esa impulsividad que tenemos que evitar durante nuestra escucha activa. Aunque cuidado, lo contrario, que es mostrar pasividad, también es un problema. Vigila también tu tendencia a dar sermones, si la tienes. No es lo que tu interlocutor necesita ahora, precisamente. Como dijimos al principio, la escucha activa es una habilidad. Es una parte importante de la empatía, ¿Qué significa llegar a comprender lo que siente el otro desde su punto de vista, sabiendo que es el suyo. Utilizar palabras de refuerzo, como asentir, según vamos entendiendo lo que nos dicen, parafrasear a nuestro interlocutor para animarle a que explique un poco más profundamente lo que nos quiere decir, y resumir de vez en cuando la información que recibimos para estar seguros de que la hemos entendido, nos permite reforzar la práctica de la escucha activa. Después de todas estas pistas que te he dado, ¿cómo valoras tu nivel de escucha activa? ¿Qué necesitas entrenar para escuchar mejor, más profundamente, para estar más con el otro, aprovechando al máximo vuestra comunicación? Usa la sección de comentarios para aportar tu opinión y dale al like si te gusta Cosas de Coaching. Yo te escucho.